Leonid Andreyev fue un escritor y dramaturgo de origen ruso que tuvo mucha importancia en el movimiento del expresionismo en la literatura rusa. En sus comienzos fue reportero para un periódico moscovita, pero sus notas no destacaban a nivel literario, y no fue hasta que Máximo Gorky lo descubrió por unos relatos aparecidos en El mensajero de Moscú y en otras publicaciones cuando empezó realmente su carrera. Hoy leeremos una novela que lleva por título No hay perdón, en la que vemos a un profesor hacerse pasar por espía y arrepentirse de ello. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. No hay perdón. Novela breve de... Leonid Andreyev. Una estudiante, muy joven, casi una niña. La nariz fina, linda, no formada aún completamente, como la de los niños, un poco arremangada. Los labios también son infantiles y parece que exhalan olor a bombones de chocolate. Los cabellos son tan abundantes y sedosos cubren su cabeza de una manera tan graciosa que al mirarlo se piensa sin querer en mil cosas amables. En el cielo azul sin nubes, en las canciones primaverales de los pajarillos, en el florecer de las lilas. Se piensa también al admirar esa belleza, esa bella cabeza de muchacha, en los manzanos florecientes bajo los que se busca sombra en un mediodía de verano, y en que dejan caer sobre el sombrero, sobre los hombros y sobre los brazos pétalos delicados color de nieve y rosa. Los ojos eran también juveniles, claros, tranquilos e ingenuos, pero examinándola de cerca se podrían advertir en su rostro sombras ligeras de cansancio. Indicios de alimentación insuficiente, de noches de insomnio, de largas veladas en cuartos pequeños y llenos de humo, donde se pasan las horas en discusiones interminables. Se pensaba también que en sus mejillas habrían conocido las lágrimas, lágrimas dolorosas y amargas. Había algo de nervioso y de inquietante en sus movimientos, el rostro era alegre y sonreía, pero el piececito, calzado con un chanclo deteriorado sucio de barro, hería nerviosamente el suelo. Como si quisiera acelerar la marcha del tranvía que avanzaba muy despacio. Nada de esto se le había escapado a Mitrofán Vasily Krilov, que poseía el don de la observación. Iba de pie en la plataforma del tranvía, frente a la muchacha. Por entretenerse la contemplaba, un poco distraída y fríamente, como una fórmula algebraica sencilla y muy conocida que se destacase en la negrura del encerrado. En los primeros momentos la contemplación le divirtió, como a cuantos miraban a la muchacha, pero eso duró poco y no tardó en caer de nuevo en su mal humor. No tenía motivos para estar contento, al contrario volvía del liceo donde era profesor, cansado, con el estómago vacío, el tranvía estaba repleto y no había posibilidad de sentarse y leer el periódico. El tiempo era también execrable en aquel terrible mes de noviembre, la ciudad era fea y le disgustaba. Así como toda aquella vida, que no valía más que el billete desgarrado por un extremo que llevaba en la mano. Todos los días hacía igual viaje, de su casa al liceo, del liceo a su casa. Podía contar los días por el número de billetes. Su vida era a modo de una larga cinta de billetes de tranvía, de la que se arrancaba uno cada 24 horas. No tardó en cansarse de contemplar a la muchacha y la hubiera olvidado sin dificultad, pero se hallaba frente a él y no podía menos de mirarla de vez en cuando. «Ha venido hace muy poco de la provincia», pensaba severamente. «¿A qué diablos vienen aquí? Yo, por ejemplo, abandonaría con mucho gusto esta maldita ciudad y me iría a cualquier rincón». Naturalmente ella se pirra por las conversaciones, por las discusiones, tiene sus ideas políticas y sociales. No estaría de más que se cuidase un poco del arreglo de su persona, mas no tiene tiempo de ocuparse en cosas tan mezquinas. Debe salvar a la humanidad. Es lástima, sobre todo siendo tan bonita. La muchacha advirtió las miradas severas de Krylov y se turbó. Se turbó de tal modo que la sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de miedo infantil, mientras su mano izquierda, con un movimiento instintivo, se dirigía hacia su pecho como si llevase algo escondido en el corsé. «Tiene gracia», se dijo Krylov, volviendo a otro lado los ojos y tratando de dar a su rostro una expresión de indiferencia. Le dan miedo mis gafas azules. Todas estas muchachas están seguras de que un hombre con gafas azules es un espía. Lleva probablemente proclamas escondidas en el corsé. En otro tiempo las muchachas escondían cartas amorosas, ahora son proclamas y boletines revolucionarios lo que esconden. Boletines. ¡Qué palabra más estúpida! Dirigió de nuevo a Hurtadillas. Una mirada a la muchacha y volvió enseguida a los ojos. Ella le miraba, como mira un pájaro o una serpiente que se acerca, y apretaba la mano contra su costado izquierdo. Krylov se incomodó. «¡Qué estúpida es! Me toma por un espía a causa de mis gafas azules». No comprende que un hombre puede llevar gafas azules por estar enfermo de la vista. Es tan cándida que hace traición y pensar que pretende salvar la humanidad. Necesita aún una niñera esta revolucionaria. No estamos en sazón todavía para la revolución. En vez de las calles entre nosotros, se dedican los chiquillos a la política. No sabe aún resolver un sencillo problema aritmético y habla sin duda con aplomo de cuestiones políticas, sociales, financieras. No estaría de más asustarla un poco. Sería una buena lección para ella. Apenas había formulado en su interior tal pensamiento, tuvo una inspiración repentina. Era una idea inspirada por el cielo gris de noviembre, por el suelo fangoso, por el alambre que le atormentaba. Inmediatamente comenzó a ponerla en práctica. Con un movimiento nada seductor bajó la cabeza. Dio a su rostro una expresión desagradable y maliciosa propia a su juicio de un espía y lanzó una mirada severa y escrutadora a la muchacha. El resultado le satisfizo. La muchacha se estremeció de miedo y sus ojos se llenaron de angustia. —¡Vamos, pequeña! —pensaba triunfante Krylov. —Parece que huirías de buena gana, pero ¿cómo? Magnífico, espera, que aún hay más. Se iba interesando en el juego, encontrando en él un placer. Olvidaba su hambre y el mal tiempo. Se dedicó a la imitación de un espía, con tal habilidad como si fuera un verdadero artista o como si en realidad estuviese al servicio de la policía secreta. Su cuerpo se tornó flexible como el de una serpiente. Sus ojos adquirieron una expresión de alegría perfida. Su mano derecha, que llevaba en el bolsillo, oprimía con toda su fuerza el billete, como si este fuera su revólver cargado con seis balas o un carnet de policía. No solo la muchacha, sino muchos otros viajeros comenzaron a desazonarse al mirarle. ¡Tan de espía era su apariencia! Un comerciante grueso y colorado que ocupaba es solo la tercera parte de la plataforma se estrechó de pronto, se hizo pequeñísimo y volvió la cabeza. Un hortera, debajo de cuyo gabán se veía un delantal blanco, miró a Krilov con ojos de conejo asustado y, empujando a la muchacha, saltó del tranvía y desapareció entre de la multitud. «Muy bien», se cumplimentó a sí mismo Krilov con el corazón lleno de alegría pérfida de un enfermo del hígado. Había algo de pintoresco, de sugestivo, de agradablemente inquietante en esa renuncia a su propia persona, en representar un papel antipático, en que los demás le odiasen y le temiesen. En el fondo gris de la vida cotidiana se abrían a modo de abismos oscuros, Llenos de misterio y de sombras móviles y mudas. Se acordó de la clase donde daba todos los días las lecciones, de la fisionomía de los alumnos que no le inspiraban ya sino disgusto, de sus cuadernos azules con manchas de tinta sucios, llenos de faltas estúpidas, idiotas, que hacían aún más detestable la vida. Debe ser una cosa muy interesante el oficio de espía, se dijo. Un espía arriesga su vida tanto como un revolucionario. A veces la práctica del espionaje cuesta la cabeza. He oído decir que mataron a un espía hace poco. Le degollaron como un cerdo. Durante un minuto tuvo miedo y quiso renunciar al papel que se había propuesto representar. Pero su oficio de profesor era tan odioso para él, tan monótono y aburrido, que le gustaba, aunque solo fuera por un rato, cambiar de pellejo. La estudianta no le miraba ya y, no obstante, su juvenil rostro, el lóbulo rosa de su oreja que se veía bajo un bucle de sus cabellos ondulados, su cuerpo un poco inclinado hacia adelante, su pecho que bajaba y subía anhelosamente, todo expresaba una angustia terrible y un deseo loco de huir. En aquel momento soñaba quizá con tener alas. Dos veces se movió un poquito, disponiéndose a descender, y, al sentir sobre sus mejillas ruborosas la mirada inquisitorial de Krilov, Permaneció como clavada en su sitio Sin retirar la mano de la barandilla en que se apoyaba Su guante negro, con un dedo algo descosido Temblaba un poco Le daban vergüenza aquel guante Y aquel dedo minúsculo, tímido, desamparado Pero no tenía fuerza para levantar la mano —Muy bien, muy bien —pensaba Krilov —Estoy muy contento —De buena gana huirías, pero no, pequeña. Será una buena lección para ti. Esto te enseñará a ser más prudente. La vida no es lo que tú te creías. Se imaginó la vida de aquella muchacha. Era tan interesante como la de un espía, pero había en ella algo que no conocían los espías. Una arrogancia, una mezcla armónica de lucha de misterio, de horror y de alegría. Era perseguida. Y hay algo de singularmente delicioso en que un malvado, hostil y temible, tienda las manos a aprensoras a nuestra garganta y prepare, hilo por hilo, la cuerda para estrangularnos. En tales momentos, el corazón late con tanta violencia, se ilumina la vida con una luz tan fulgida y se la ama con tanto ardor. Con disgusto, Krilov dirigió una mirada a su viejo gabán, al botón que colgaba con un pedazo de la tela. Se imaginó su rostro amarillo y agrio, que detestaba, hasta el extremo de no afeitarse sino una vez al mes, sus ojos con gafas azules, y se convenció, con un placer maligno, de que parecía, en efecto, un espía. Sobre todo a causa de su botón colgante. Los espías no tienen a nadie que pueda coserle los botones, y todos deben de llevar colgando del gabán un botón que no puede servirse. Experimentó un sentimiento de soledad triste, propia solo de los espías. Una profunda melancolía invadió su corazón, el cielo, la vida, las gentes, todo se tornó a sus ojos sombrío negro, al par que hondo, misterioso y lleno de sentido. Trató de mirarlo todo con una mirada semejante a la de la muchacha, y todo se le presentó bajo un aspecto nuevo. No se había parado nunca a penetrar en el significado del día y la noche. La noche misteriosa engendradora de tinieblas, escondedora de hombres, silenciosa e inescrutable, ahora veía su aproximación callada. Admiraba las luces que se encendían una tras otra, percibía algo de solemne en aquella lucha entre el resplandor y las sombras. Y se asombraba de la calma de la multitud que discurría por la calle sin darse cuenta al parecer, de que la noche se acercaba. La muchacha miraba ávidamente a los rincones negros de las callejuelas, no alumbradas aún, y él seguía sus miradas y hundía la vista en esos corredores oscuros que invitan en la sombra, con una elocuencia misteriosa. La muchacha miraba con angustia las altas casas que estaban como defendidas por sus pilares de la calle, y él seguía siempre su mirada. Y aquellas masas estrechas, aquellas malas fortalezas se le antojaban a sí mismo algo nuevo. En una de las paradas, al final de un trayecto del tranvía, grillo debía descender, pero la muchacha no lo hizo, y él le dijo en voz alta al conductor, —Deme usted un billete hasta la parada próxima. Le satisfizo mucho encontrar en su bolsillo una monedilla de cinco copex para pagar el billete. Se figuraba que los espías solo llevan monedas de cobre o billetes de bancos sucios, viejos casi rotos. No se puede pagar a los espías en buen dinero. De lo contrario serían gente como los demás. El cobrador, silencioso, Parecía también comprenderlo, al menos tomó la moneda con un desagrado tan visible que Krylov se indignó. Asestó contra el cobrador sus gafas a modo de cañones y se dijo al recibir el billete. —¡Me desprecias, canalla! Lo que no te impide robar a la compañía. Os conozco a todos. Y empezó a imaginar cómo vigilaría al cobrador. Le cogerían flagrante delito y, cuando menos lo esperase, le denunciaría a la administración. Luego se dedicaría a vigilar a los demás cobradores y lo denunciaría a su vez. La muchacha seguía allí siempre. No había que perderla de vista. Escogiendo un momento favorable apartó de la barandilla la mano del guante descosido, lo que le dio ánimos y descendió presuroso del tranvía en la esquina de una ancha calle donde se cruzaban los rieles. Otros viajeros estaban también a punto de descender como la muchacha. Lo sabía, al contrario que subían. Una mujer delgada que llevaba un gran envoltorio impidió a Krilov la salida. «Permítame usted», le dijo él tratando de abrirse paso. Pero él insistió que dejaba libre el envoltorio era demasiado estrecho y no podía pasar. Por el otro lado impedían el paso el conductor y el comerciante grueso y rojo. Este último fingía no darse cuenta de que Krilov quería descender. «Pero déjeme usted pasar», exclamó Krilov con cólera. «Conductor, oye usted, reclamaré». «Señor, haga el favor de dejar paso», dijo el conductor dirigiéndose al comerciante. El comerciante miró a Krilov y se apartó un poco, tan poco que el otro apenas pudo pasar y hasta hubiera jurado que el comerciante le exprimía exprofeso con su voluminoso cuerpo. Sofocado, Krilov saltó por fin a tierra y empezó a correr, a la aventura en persecución de la muchacha. La alcanzó en una estrechísima callejuela. Marchaba deprisa, dirigiendo miradas atrás. Al divisar a alguna distancia, Krilov, casi echó a correr. No disimulaba ya el temor. Krilov apresuró también el paso en aquella callejuela oscura y desconocida donde solo se hallaban él y la muchacha. Experimentó un malestar muy parecido al miedo. «Hay que acabar», se dijo. Sin embargo, siguió corriendo, casi ahogándose de fatiga. La muchacha se detuvo a la puerta de una gran casa con muchos pisos. Cuando se disponía a abrir, Krilov se acercó a ella y, sonriendo amistosamente, la miró a los ojos. Con la sonrisa quería decirle que la broma se había terminado y que ya no tenía nada que temer. Pero la muchacha, al entrar le lanzó en pleno rostro sofocada de cólera. ¡Canalla! Y desapareció. Un instante después divisó Krilov su silueta a través de los cristales. Con su sonrisa amistosa en los labios, asió el picaporte y trató de abrir, pero al ver al portero junto a la escalera, retrocedió con lentitud. A algunos pasos de distancia se detuvo y se encogió de hombros. Despojándose de las gafas, empezó a reflexionar. Era estúpido todo aquello. La chicuela ni siquiera le había dejado abrir la boca para explicarse y le había lanzado en pleno rostro el despectivo insulto. Debía, no obstante, comprender que solo se trataba de una broma. ¡Qué diablo de muchacha! Como si verdaderamente le interesase con sus proclamas. Eso no era de su incumbencia. Que hicieran las locas chicuelas lo que les pareciese. Le tenía completamente sin cuidado. Se figuró que en aquel momento la muchacha refería a compañeros suyos de ambos sexos que un espía la había perseguido. Como es natural se indignarían, murmurarían, cerrarían los puños. ¡Qué idiotas! «Yo también he hecho mis estudios en la universidad y no soy inferior a vosotros, imbéciles», dijo casi en voz alta. Tuvo calor y se desabrochó el cabán, pero, temiendo coger frío, se lo abrochó de nuevo. «Sí, soy tan horrible como vosotros, jóvenes idiotas. Quizás más honorable, soy un padre de familia que mantiene ocho personas». «Es de todo punto necesario poner fin a esta farsa. Hay que hacerle saber que tengo un diploma universitario y que odio a la policía tanto como a ellos. Pero, ¿qué hacer? La muchacha ha desaparecido. No puedo esperarla aquí hasta mañana. No faltaba más. Por otra parte, aún no he comido». Dio algunos pasos, volvió sobre ellos, miró a la larga fila de ventanas iluminadas y continuó reflexionando. «Apuesto cualquier cosa a que creen que soy en efecto un espía. ¡Idiotas! Hay que decirles que yo he sido también estudiante y he llevado velena como ellos. Me corto el pelo ahora, porque empieza a caérseme. Por eso...» No prueba de que yo sea espía. Claro es que está uno más a salvo si lleva melenas de que le tomen por espía, pero ¿qué culpa tengo yo de que se me caiga el pelo? ¿O acaso hay que llevar peluca como un espía de verdad? Encendió un cigarrillo y lo tiró enseguida. No tenía ganas de fumar. Lo más sencillo sería entrar en su casa y decirle «Señores, ha sido una broma, pero no, no lo creerían. Y hasta es posible que me dieran una paliza. Se alejó cosa de veinte pasos y se detuvo nuevamente. El aire iba siendo más frío. Su gabán casi no le abrigaba. Al meterse la mano en el bolsillo, encontró el periódico. Casi estuvo a punto de llorar de rabia. Podía hallarse ya en su casa muy cómodo, haber comido, haber tomado el té calentito y estar tendido en el canapé, leyendo el periódico y sin la menor inquietud. Al otro día, sábado, se jugaba las cartas en casa del inspector, y en lugar de estar en su casa tiritaba de frío allí en aquella maldita callejuela ante esa maldita casa, albergue de estudiantes melenudos. ¿Qué había ido a hacer en tal sitio? De repente, se abrió la puerta de la casa y se volvió a cerrar con violencia, después de dar paso a dos estudiantes. Ambos con pasos rápido y resuelta actitud, se dirigieron hacia él. Lleno de terror, huyó precipitadamente, corrió a través de la niebla enloquecido, jadeante, atropellando los transeúntes, tropezando con los faroles, los caballos, los coches. Se detuvo en una ancha avenida. Que le costó mucho trabajo reconocer, todo se hallaba alrededor, desierto y silencioso. Caía una menuda lluvia, no se veía ya los estudiantes. Encendió con mano trémula un cigarrillo y apenas el hubo fumado encendió otro. —¡Vaya una aventura! —se dijo. —Será un milagro que no me resfríe. «¿Acaso la tuberculosis en perspectiva? Por fortuna no me han dado alcance los estudiantes, aunque corrían de lo lindo». Uno no cesaba de gritar «¡Alto!». Era terrible. Tres estudiantes aparecieron a alguna distancia. Krilov los miró con ojos espantados y se alejó a toda prisa. En cuanto llegó en su carrera a cierta callejuela, estrecha y tortuosa, se detuvo. ¿Iba a huir de todos los estudiantes de la ciudad? Además, sus perseguidores eran solo dos. Volvió sobre sus pasos y no tardó en encontrarse de nuevo en la avenida. Se sentó en un banco y comenzó a considerar con sangre fría la situación. «Sobre todo calma», se dijo. No hay motivos para alarmarse. Que se vaya el diablo la muchacha. Tanto peor para ella si me toma por un espía. ¿Qué me importa a mí? No me conoce, ni los estudiantes tampoco. Ni siquiera han podido verme la cara, pues me he levantado el cuello del gabán. Ya se reía un poco, regocijado por tal pensamiento, cuando, de súbito, una idea terrible puso fin a su regocijo. Pero ¿y ella? Ella me ha visto. Durante una hora entera ha podido estudiar mi rostro y, si me encuentra en alguna parte, se imaginó toda una serie de posibilidades terribles. Como hombre ilustrado asistí a la universidad siempre que se daban en ella conferencias interesantes, a los teatros, a los museos, y en todas partes se exponía a toparse con la muchacha a quien, seguramente... Saldría a acompañar toda una banda de estudiantes de ambos sexos, pues aquellas muchachas rara vez iban solas, y, si ¿sí le veía... Si ¿Sí le veía, se lo señalaría inmediatamente a toda su banda con el dedo diciendo en voz alta, «¡Miradle, es un espía!» «Tendré que dejar de llevar gafas y cortarme la barba», pensó Krilov. «Si pierdo la vista, ¿qué le vamos a hacer? Además, el médico quizá se engañe y puede que yo no necesite gafas. En cuanto a la barba, verdaderamente no me cambiará mucho el quitármela. Más que una barba es una perilla insignificante. Ni siquiera se notará que me la he quitado. «Hasta mi barba crece menos que la de los demás», pensó con disgusto. «Pero todo esto son tonterías». «Aunque me reconozca, no hay que apurarse. Sería necesario probar que soy espía, probarlo, serena, lógicamente, como se hace con todos los demás. Se imaginó una reunión de jóvenes de largos cabellos, ante la que él demostraba con voz firme y tranquila su inocencia. Todo era claro, convincente». Las frases se seguían en un orden perfecto como fórmulas matemáticas unidas por signo de igualdad. De esta suerte, señores, podrían ustedes advertir. Con una dignidad severa, se pone bien las gafas y sonríe despectivamente. Después reanuda sus pruebas y se percata con horror de que la lógica y las fórmulas exactas están muy a menudo en contradicción con la vida de que en la vida hay poca lógica y de que él no encuentra manera de demostrar que no es espía. Si alguien, la muchacha por ejemplo, le acusara de serlo, no habría en su vida nada preciso, claro y convincente que oponer a la acusación. El terror invadió su alma. ¿Dónde estaban sus convicciones, su profesión de fe, su espíritu se hallaba vacío? y no veía nada seguro sobre qué poder apoyarse para no caer en el fondo de aquel abismo negro. ¡Espantoso! —¿Mis convicciones? —balbuceó, imaginándose que se encontraba ante los jueces. —Todo el mundo conoce mis convicciones. Estoy convencido de que... Busca en los repliegues de su memoria algo claro, preciso, fuerte y no encuentra nada. —¿Es posible que no tenga ni una convicción seria? —Estoy convencido, Ivanov, de que usted no ha estudiado su lección de aritmética. —No, no es eso. Luego recuerda fragmentos de artículos de periódico de discursos que ha oído. —¿Pero qué piensa él? ¿Cuáles son sus convicciones? No las tiene. Hablaba y pensaba como hablaban y pensaban los demás y encontrar sus propias ideas, sus propias palabras, era tan imposible como encontrar en un montón de trigo un grano determinado. Sucede a veces que alguien dice algo fuerte, violento, que queda grabado en la memoria de los demás, aunque lo diga en estado de embriaguez o sin reflexionar. No muchos años antes, el maestro de caligrafía de su colegio un viejecito modesto y callado, en una comida en casa del director, como hubiera bebido algo más de lo justo, exclamó de repente. «Insisto en la necesidad de la reforma radical de la enseñanza». Naturalmente aquello provocó un escándalo. Desde entonces todo el mundo se acordaba de aquel incidente, y en cuanto veía al viejo le preguntaba «Bueno, ¿qué hay de las reformas?». Y todos le consideraban un hombre muy radical. ¿Y él? ¿Krylov? Cuando bebía una copa de más se dormía o empezaba a llorar y abrazaba a todo el mundo. Una vez abrazó hasta al criado. Pero aún en estado de embriaguez se guardaba de decir nada excesivo. Y no protestaba contra nada. En fin, hay hombres que creen en Dios y los hay que no creen. ¿Y él? «Veamos, ¿existe Dios? ¿Sí o no? No lo sé, no sé nada. ¿Y yo? ¿Existo yo?» Krilov siente un escalofrío. Ni siquiera tiene una idea clara de si existe o no existe. Alguien está sentado en un banco del bulevar y fuma. ¿Pero es él en efecto? Los árboles la menuda lluvia que cae, los faroles encendidos. Todo es incomprensible, desprovisto de sentido, misterioso. Se levantó bruscamente y se fue. Tonterías, son los nervios. Además no se trata de convicciones, sino de actos. Sí, de actos. Eso es lo esencial. Y tampoco recordó actos suyos. Era un empleado un padre de familia, pero ¿dónde estaban sus actos? ¿Qué había hecho? Buscó en los repliegues de su memoria, recorrió mentalmente los años pasados, como se reconoce con los dedos el teclado de un piano, y los halló vacíos. —Desprovisto de sentido. —¡Vamos, señorita! balbuceó con la cabeza baja y gesticulando. «¿Es idiota creer que soy un espía? ¿Yo espía? ¡Qué insensatez! Voy a demostrárselo a usted. Mire, yo soy...» Después, el vacío, la nada. ¿Qué podía decir en su favor? En su mundo se le consideraba un hombre inteligente, bueno, justo y probablemente había motivos para ello. No hacía mucho tiempo le había comprado un corte de traje a su suegra y a su mujer le había dicho «Eres demasiado bueno», pero ¿aquello probaba algo? Los espías también podían ser buenos con sus suegras. Sin darse cuenta, Krylov automáticamente volvió a la casa donde había entrado la estudianta y ni aún lo advirtió. Solo sabía que era tarde, que estaba rendido y que tenía ganas de llorar, como un colegial castigado. Luego alzó los ojos, miró la casa y la reconoció. «Sí, es la maldita casa. ¡Qué aspecto más desagradable!» Se alejó con paso rápido, como de una bomba de dinamita, y poco después se detuvo y comenzó de nuevo a reflexionar lo mejor sería escribirle a esa muchacha, naturalmente sin firmar. En esta forma, por ejemplo, «Señorita, un hombre a quien ha tomado usted por un espía y seguir así, punto por punto, sería tonta si no me creyese». Volvió sobre sus pasos, llegó a la casa y tras una corta vacilación abrió con trabajo la puerta. Entró con gesto decidido y severo. En el umbral de su habitáculo apareció el portero sonriendo cortésmente. —Escuche usted, amigo. Una joven estudiante acaba de entrar. ¿En qué piso vive? —¿Por qué le interesa a usted? Krilov le miró de un modo significativo a través de sus gafas y el portero comprendió enseguida. Hizo con la cabeza un signo que daba a entender que adivinaba lo que llevaba allí a Krilov, y le tendió la mano. —¡Qué confianzudo! —se dijo Krilov, pero estrechó con fuerza la mano dura e inflexible como una plancha. —Entremos en mi casa —invitó el portero. —¿Para qué? Yo solo quería... Al ver que el portero entraba ya en su habitación, Krylov apretando los dientes de rabia le siguió dócilmente. También me ha tomado por un espía este canalla. El habitáculo era reducidísimo. Solo había en él una silla en la que se sentó el portero sin ceremonia. -¡Qué indecente! Ni siquiera me invita a sentarme -pensó Krylov. El portero le examinó con mucha calma de pies a cabeza, con una mirada indiferente e insolente a la vez, y tras un corto silencio dijo, Ante ayer vino también uno de ustedes, uno rubio, con grandes bigotes. ¿Le conoce usted? No he de conocerle, rubísimo. Hay muchos como usted que recorren las calles. Escuche, protestó Krilov. «Todo eso me tiene sin cuidado. Solo vengo...» El portero no hizo caso de sus palabras y continuó. «¿Cuánto cobra usted al mes?» «El rubio me dijo que cincuenta rublos. No es mucho». «Doscientos», dijo Krilov, observando con una alegría maligna que el rostro del portero expresaba casi entusiasmo. «Oh, doscientos. Eso es otra cosa». «¿Quiere usted un cigarrillo?» Krylov aceptó con reconocimiento el cigarrillo que le tendía el portero y echó de menos su pitillera japonesa, su gabinete de trabajo, los cuadernos azules de los colegiales que él debía corregir y que, que le parecían ahora tan gratos al alma. Encendió el cigarrillo y casi sintió náuseas. El tabaco era desagradable, mal oliente. —Un verdadero tabaco de espía —se dijo Krilov. —¿Les pegan a ustedes con frecuencia? —preguntó el portero. —Pero escuche. —El rubio asegura que nunca le han pegado y yo no lo creo. Es imposible que no les peguen a ustedes. Como no les rompen ningún hueso no tiene importancia. Por 200 rublos al mes bien puede uno resignarse a eso, ¿verdad? El portero le miraba sonriendo amistosamente. «Yo quería», comenzó Krilov, pero el otro le interrumpió de nuevo. «Naturalmente no hay que tener pelo de tonto en su oficio de ustedes, y además, es preciso que en la fisionomía no haya nada de extraordinario que llame la atención. He visto a un colega de usted en extremo desfigurado con un ojo de menos. «Vamos, vamos». —exclamó Krylov. —No tengo tiempo que perder. ¿No me ha respondido usted aún? Abandonando con un disgusto manifiesto aquel interesante tema, el portero preguntó cómo era la muchacha a quien se refería. Cuando el otro levo hecho la descripción de su exterior, dijo. —Ya caigo. Es la señorita Ivanov. Viene a ver a sus amigos del tercero derecho. No deben tirarse las colillas al suelo. «¿No las barrerás tú después?» Cuando Krilov salía ya oyó al portero despedirle con estas palabras. "Atajo de gandules!» «¡Canalla!» contestó mentalmente Krilov, acelerando el paso y buscando con la vista un coche. Enseguida a casa. De pronto recordó que tenía su diario y que tal diario había escrito en cierta ocasión hacía mucho tiempo cuando era un estudiante, algo muy radical, atrevido y bello. Con todo lujo de detalles sacudió a su imaginación aquella velada inolvidable y pensó en su cuartito, en el tabaco esparcido sobre la mesa, en el orgullo y el entusiasmo con que escribió aquellas líneas firmes y enérgicas. No tenía más que arrancar las páginas y enviárselas a la muchacha. Ella las leería y lo comprendería todo, pues al fin, era una señorita inteligente y de corazón noble. Al cabo había dado con la solución. A casa enseguida. Además, tenía un hambre horrible. Su mujer le abrió la puerta. ¿Dónde has estado? le preguntó llena de angustia. ¿Qué te pasa? Quitándose precipitadamente el gabán, el profesor dijo con cólera. «Es un fastidio. La casa está llena de gente y no hay quien me cosa el botón del abrigo». Y se dirigió a su gabinete. «Pero venga a comer», le dijo su mujer. «Déjame tranquilo, no me sigas». Una vez solo, se puso a registrar con mano febril su biblioteca. Había en ella numerosos libros y papeles, pero el diario no parecía... Como tropezase con un paquete de cuadernos de sus discípulos, lo rechazó indignado. Sentado en el suelo, buscaba nerviosamente en el cajón inferior del armario, lanzando suspiros de desesperación. Por fin, allí estaba su diario. Un cuaderno azul de escritura vacilante ingenua. Algunas flores secas dentro. Un ligero perfume. ¡Dios mío! ¡Qué joven era entonces! Se sentó junto a la mesa y empezó a ojear el diario sin encontrar lo que buscaba. Observó que algunas páginas estaban arrancadas. De pronto se acordó. Hacía cinco años con motivo de un registro practicado por la policía en casa de un colega suyo. Se había asustado tanto que había arrancado de su diario las páginas comprometedoras y las había quemado. Asunto concluido. No había nada ya que buscar. La cabeza baja, el rostro oculto entre las manos, permaneció inmóvil largo rato ante su diario desvastado. La habitación estaba mal alumbrada por una bujía. No había tenido tiempo de encender la lámpara y llena de sombras negras inquietantes. En las habitaciones próximas jugaban los niños gritando y riendo. Se oía el ruido de los platos en el comedor donde hablaban iban y venían, pero allí en su gabinete todo estaba en silencio, como en un cementerio. Si un pintor hubiera visto aquel aposento oscuro y triste, con el montón de libros y de cuadernos por el suelo, con aquel hombre inclinado sobre la mesa, dolorosamente cabizbajo, hubiese pintado un cuadro titulado «A punto de suicidarse». Las páginas artieron, pensó con dolor Krylov. Pero puedo acordarme de su contenido. Lo escrito en ellas existe. Solo necesito recordarlo. Y lo intentó, sin encontrar en su memoria sino detalles insignificantes. La forma de las páginas arrancadas, la escritura hasta los puntos y las comas. Lo esencial, lo principal, se había perdido para siempre y no resucitaría ya. Había vivido y a la sazón ya no existía, como vive y muere todo sobre la tierra. Las bellas palabras habían desaparecido en el desierto vacío, infinito, y nadie las conocía. Nadie las recordaba, en ningún corazón habían dejado a huella alguna. Era inútil llorar, implorar. Suplicar de rodillas, amenazar, enfurecerse, con ello nada lograría. El vacío infinito permanecería mudo, impasible. Pues no devuelve nunca nada de lo que devora. Nunca, ni lágrimas ni súplicas han podido tornar a la vida lo que ha muerto. No hay perdón, no hay remedio. Tal es la cruel realidad de la vida. Sí, aquello había muerto. Él mismo había sido su asesino. Con sus propias manos había quemado las mejores flores que se habían abierto en una noche santa, en su alma mísera y estéril. ¡Pobres flores perdidas! No tenían quizá la fuerza de una idea creadora, pero eran, con todo, lo más exquisito de su alma. Entonces no existían ya, y no se abrirían ya nunca. No hay perdón, no hay remedio. Tal es la ley cruel de la vida. No podía continuar solo. «¡Macha!» gritó su mujer. Acudió inmediatamente. Su faz era redonda y bondadosa, su cabello descuidado tenía un color impreciso. Llevaba en la mano un traje de niño que ella confeccionaba. —Bueno, ¿vas a comer? Voy a decir que caliente la comida. Todo está frío. —No, espera, tengo que hablarte. Macha manifestó inquietud, puso sobre la mesa su labor y miró fijamente a su esposo. Este volvió los ojos. —Siéntate —dijo. Ella se sentó, arregló su ropa y con las manos sobre las rodillas se puso a escuchar. Como ocurría siempre desde su infancia, cuando tenía que escuchar algo, puso al punto una cara estúpida. —¡Te escucho! Pero el profesor no decía palabra y miraba con extrañeza el rostro de su mujer. Le parecía, en aquel instante, por completo desconocido como el de un nuevo alumno que asistiese por primera vez a su clase. Se le antojaba absurdo que aquella mujer fuera su esposa. Una idea nueva, súbita, turbó su cerebro trastornado, en voz baja murmurando dijo «¿No sabes, macha? Soy un espía». «¿Cómo? Soy un espía, ¿comprendes?». Ella se quedó inerte en su asiento y, con un gesto desesperado, exclamó «Ya me lo sospechaba. Lo había adivinado hace tiempo, Dios mío, qué desgraciada soy». Griló se levantó de un salto, se acercó a ella y se puso a agitar furiosamente el puño cerrado sobre su rostro, conteniendo a malas penas su deseo de golpearla. «¡Qué bestia eres! ¡Qué idiota!» exclamó con voz tan furiosa que, un silencio de muerte, reinó enseguida en las habitaciones próximas. «¿Lo crees, pues? ¿Lo creías hace mucho tiempo? ¿Es posible?» Después de doce años que vivimos juntos, doce años y es mi mujer, la compañera de mi vida, quien se lo doy todo, mis pensamientos, mi dinero. Luego volvió a la espalda y empezó a llorar. Ella no comprendía por qué lloraba, si por ser espía, en efecto, o por no serlo. Tuvo piedad de él, se sintió al mismo tiempo ofendida por sus palabras y empezó a llorar otra vez. —Siempre lo mismo —dijo lloriqueando—, siempre soy yo la culpable. ¿Para qué casarse con una idiota? Crilo se volvió hacia ella y, airadísimo, balbuceó. —Dios mío, doce años. Si mi mujer puede creer que soy en realidad es... —¡Qué estúpida eres! ¡Qué idiota! ¿Cómo voy a ser yo un espía? —Vamos, ¿quieres acabar con tus insultos? protestó ella. Tú haces las porquerías y luego soy yo la responsable. Crilo se puso aún más furioso. ¿Qué porquerías? ¿Crees que soy espía? ¿Soy espía o no lo soy? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Puede que sí. Rabiosos, locos de odio y de cólera, los dos desgraciados siguieron cambiando durante largo rato insultos, llorando, gritando, jurando, al fin, cansados, postradísimos. Olvidada la ruda querella que acabaría por tener lugar entre ellos, se sentaron uno junto al otro y comenzaron a hablar tranquilamente. Los niños se pusieron de nuevo a jugar y hacer ruido en la habitación próxima. Confuso, evitando algunos detalles, Crilo refirió a su mujer su aventura con la joven estudianta y manifestó sus temores de que la muchacha pudiera encontrárselo por casualidad. —No es más que eso, pues —gritó, macha tranquilizada—, y yo que me había figurado cosas terribles. No hay por qué atormentarse. No tienes más que afeitarte la barba y quitarte las gafas para que no te reconozca. —Durante las clases puedes tener las gafas puestas. —Sí, pero eso no me cambiará mucho. Si al menos yo tuviese una buena barba como los demás. —No digas tonterías, tu barba es admirable. Lo he dicho siempre y lo repito. El profesor experimentó un gran alivio. Abrazó a su mujer y le hizo cosquillas con la barba detrás de la oreja. A medianoche, cuando Macha se fue a la cama y el silencio reinó en la casa, llevó a su gabinete un espejo y agua caliente y empezó a afeitarse. Además de la lámpara, se vio obligado a encender dos bujías. Tanta luz le molestaba un poco. Habiéndose afeitado un lado de la barba, se miró fijamente a los ojos y se detuvo como paralizado. «¡Mira cómo eres!» se dijo como si mirase a otra persona. Verdaderamente no era guapo. Su rostro estaba envejecido, mustio, lleno de arrugas. Sus ojos no tenían brillo. Las gafas le habían dejado una señal roja en lo alto de la nariz. Había en su fisionomía un no sé qué de gris, de muerto, como si no fuera la de un hombre vivo, sino la mascarilla de un cadáver. No parecía ni un espía, ni uno de los que los espías se dedican a perseguir. -¡Mira cómo eres! Balbuceó Krylov. ¿Por qué tenía aquella cara estúpida? ¿Quién se había atrevido a dársela? Una gruesa lágrima cayó de sus ojos. Apretando los dientes se afeitó la otra mitad de la barba y, tras una corta vacilación, se afeitó también el bigote. Se miró de nuevo al espejo. Al día siguiente todos se reirían al verle así. Y, sin embargo, en otro tiempo era... Muy otra aquella cara, con gesto decisivo, asió fuertemente la barba, echó atrás la cabeza y, con suavidad, se pasó dos veces por la garganta el contrafilo de la hoja. No hubiera estado mal degollarse, pero no pudo. «¡Cobarde, canalla!» dijo. Su rostro en el espejo, aunque movió los labios, permaneció gris, muerto. Podía ser golpeado, escupido, permanecería siempre igual, guiñaría los ojos con mayor ligereza y nada más. Al día siguiente todos se reirían de aquella cara, los colegas, los discípulos, los porteros. Su mujer se reiría también. Hubiera querido encolerizarse, llorar, romper el espejo, hacer algo violento. Pero su alma estaba vacía, sin vida. Solo deseaba una cosa, dormir. «Como he respirado demasiado tiempo a aire frío», se dijo bostezando. El otro, en el espejo, también bostezó. Guardó la navaja, apagó la lámpara y las velas y se dirigió a la alcoba. No tardó en dormirse, hundida en la almohada a la faz, aquella pobre faz, que el día siguiente haría reír a todos, a sus colegas, a sus discípulos, a su mujer y a él mismo. Fin.